Mas no lo sabes, no lo imaginas. Si lo supieras, qué golosina. Si tú supieras cómo me cuesta decirte adiós. Si imaginaras lo que me duele no dar de amor. Si tú supieras en cuántas lunas yo veo tu rostro, te si imaginaras cómo me faltas si no te noto. Mas no lo sabes, ni lo imaginas. Si lo supieras, qué golosina. Si tú entendieras que yo no vivo sin tu cariño Si comprendieras que con tu amor me siento un niño Pero comprendo que tú me quieres a tu manera Más bien entiendo que separarnos no habrá manera no lo sabes, no lo imaginas, si no supieras. ¡Qué golosina, qué golosina, qué golosina! Si supieras cómo me cuesta decirte adiós Si imaginaras lo que me duele no darte amor Si tú supieras en cuántas lunas yo veo tu rostro Si imaginaras cómo me faltas si no te noto si tú entendieras que yo no vivo sin tu cariño Si comprendieras que con tu amor me siento niño Pero comprendo que tú me quieras a tu manera Más bien entiendo de separarnos no habrá manera, no habrá manera, mas no lo sabes, no lo imaginas, si lo supieras, si lo supieras, que golosina,